Joder, la verdad es que el ser para sí no se sobrepasa de tal modo que fuera al mismo una limitación, un otro, sino que consiste más bien en haber sobrepasado la limitación, su ser otro y en ser, en cuanto a esta negación, el infinito retoma así. Ya tío, se si llevo un tiempo dándole vueltas, pero es que en el especial de ferreas no dijeron nada de esto. Mire, no se han dado un lío. Como decía Schopenhauer, Jimi Hendrix es tío y Iago Pastorio es su hijo. Esa es la verdad.